Muy bueno. titito. No lo sé. No lo sé. No Ay, ay, ay. En humanos le van. Está juntando mucho, me parece. ¿eh? Un coso. Uy, del lado del pitito. ¿no? <risa> ¡Está puro pan! ¡Dale! Mi culito, ¿eh? Miren el ahí hermoso ¡Ahí! Quisito, eh, la cara ahí. Ahí está. Eso. sí, lo hace, señor, muy bien. Santi Era, ay, sí, Pablo, grande. No, no te portes ni esa delicada, Facundo Gabriel. A ver, a ver, a ver. Vista de la Playita de Verizo. Eh, muy grande Luca. Muy bien, Luca, le dando ahí para nosotros la costumbre. Qué, muestra, muestra, muestra, levante, muestra. Pablo, grande, vinculito, eh, venga el pescadito, hermoso, primero, Más arriba Tengo una cruz, no, no pesco más, no se puede explicar, por favor todavía Mira que tronco, tronco con ensalada de... ¿Puedo mostrá, mostrá que tu... ah, ah, no. dedicado a sacar mostrar, mostrar que tú dedicado a Facu